Hoy voy a contarles sobre una compañera Que llegó a nuestra vida cuando pequeña era Mamá y papá pensaron que era una gran idea Para que yo creciera junto a ella y aprendiera Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar y Coy me dice, wow, si quiere ir a pasear. Y Coy mueve la cola, si muy contenta está. Cuando nos conocimos, era una cachorrita. Cruzamos las miradas y medio su patita. Desde ese gran momento me siento protegida. Es mi perra guardiana, compañera y amiga. Y Coy me dice, wow, si quiere saludar. Y hoy me dice wow si quiere ir a jugar Y hoy me dice guau, wow, si quiere ir a pasear Y hoy mueve la cola, si muy contenta está Jugamos en el patio, la plaza o el teatro Sigue mi ritmo, incluso cuando bailo. Y si me siento triste, no hace falta decirle. Me espera con paciencia y me brinda su calor. Y Coy me dice wow, si quieres saludar. Y Coy me dice wow, si quiere ir a jugar. Y Coy me dice wow, si quiere ir a pasear. Y Coy me dice.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 Quiere ir a pasear y mueve la cola si muy contenta está. Y mueve la cola si me pongo a bailar. Y mueve la cola si me pongo a cantar. Y saca la lengua si muy cansada está.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 No! <laughs> Hasta la esquina, saludo a mi vecina, peatones esperando, cruzar al otro lado, vehículos parados, el semáforo ha cambiado. Miro para un lado, miro para el otro, con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado, miro para un lado. Cuidado, cruzo hacia el otro lado Sigo avanzando, voy hacia la otra esquina Me tapo los oídos, me tira una bocina El semáforo está en verde Y un señor tan impaciente Peatones con cuidado Perder el sentido Observo la vereda Hasta que llegue La senda En más poro amarillo Y otro significado Para cruzar la calle Hay que tener otro, con mucho cuidado, cruzó hacia el otro lado. Canción Saludos más te propongo A responder, ¿cómo puede ser que un árbol tarde tanto en crecer? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber, yo solo sé Siempre en fila, cuánto tarda el alimento en llegar al hormiguero, muchas horas, quizás días o semanas, tal vez. ¿Cuánto tardas luna bella en dar la vuelta a mi planeta? Muchas horas, quizás días o semanas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 Silencio podrás descansar y un pica de sueño vendrá. Si hace silencio sabrás imitar como la lechuza, como la lechuza hace.